Somos la casa de la música popular y del vallenato musicable. Uh. Y es que me mata si me duele. Somos la casa de la música popular y del vallenato musicable. si vienes, no respondo.